Bueno, es un gusto reencontrarnos con estos mensajes semanales. Habíamos ya desde noviembre de 2011 comenzado con estos encuentros, paramos en, en este enero y ya estamos de nuevo compartiendo estos mensajes que, que bueno, semana a semana nos vamos acercando y vamos comentando algunas de las cosas que pasan en nuestro país. Estamos en febrero de 2013 con un panorama económico que se ha complicado. Realmente vemos cómo el gobierno dice estar sorprendido de que la inflación se haya disparado y de que el déficit fiscal haya aumentado tanto. En realidad no es algo para sorprenderse, era algo que realmente estaba, por supuesto que visto, por lo que es el aumento del gasto del gobierno. Las cuentas públicas son como un hogar, Ingresa determinada cantidad de dinero y no puede salir más que ese dinero. Porque si sale más que lo que ingresa, obviamente que se tiene que contraer deudas. Y si se contraen deudas, llega un momento en el cual eh, hay que responder a, todo, a toda esa deuda y eso lleva a una situación en la cual este, se va acumulando un déficit que lleva a, a tratar de cortar en algún momento eh, lo que es esa sangría. El gobierno ha gastado más de lo que tenía, ha hecho ajustes fiscales en pleno crecimiento, se nos acusó desde el Frente Amplio de los gobiernos del Partido Colorado de hacer ajustes fiscales, pero cuando lamentablemente hubo que hacerlo fue porque las crisis nos estaban pegando fuertemente y se cumplió la promesa en el último gobierno Colorado de devolver y de ir sacando lo que era aquel IRP, aquel Impuesto a las Retribuciones Patrimoniales, en función de que la economía fuera creciendo, cosa que se hizo en el 2004. Sin embargo, el Frente Amplio hizo, un, bajo el nombre de la reforma tributaria, un gran ajuste fiscal, que lo volvió a hacer el año pasado con el famoso ISIR, y que ahora está manejando nuevamente volver a hacer ajuste fiscal. Han eh, realmente roto el paradigma de que aumentando la economía deben, eh, no debe haber una presión fiscal sobre los bolsillos de los contribuyentes, sin embargo están manejando esas opciones. Realmente estamos en una situación compleja que la estamos siguiendo de cerca y que en las futuras semanas seguiremos viendo su evolución y seguiremos analizando cuáles son los posibles pasos a dar. Hasta la próxima.